participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Bienvenido Reinaldo. No, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de repúblicos y saben que siempre es un gusto para mí poder aportar lo que pueda en las distintas conversaciones y debates. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy le colocamos el título Robándote. <risa> Robándote. Lo que es tu. Esa es publicidad, esa es promoción. Eso es promoción para la marca, Exacto. así que no se preocupen. Lo que es tu canal, porque precisamente ese es el punto. Queremos darte publicidad, que la gente te siga, no solamente como dijo el doctor Álvaro en la nueva enciclopedia, sino también, en primero, la verdad, que son muy importantes los aportes que tú le das al ciudadano haciendo investigación por medio del periodismo, así que por, ese, por eso fue el título de hoy, primero la verdad. Eh, le quiero eh, informar a las personas que el día de hoy tendremos este espacio eh, por tiempo de una hora, Reinaldo tiene que volver a sus obligaciones laborales, así que bueno, y nosotros también tenemos muchas cosas que hacer, pero... El espacio va a ser de una hora. En este momento va a estar modo radio, o sea, solamente el doctor Álvaro y yo vamos a hacer las preguntas que tenemos preparadas y que Reinaldo a, a buen término no, nos va a compartir sus opiniones, sus análisis, sobre especialmente, eh, prácticamente, los últimos programas que, que ha hecho y que, han, sí, y que han tenido muchísima relevancia y son tan, tan importantes tener el conocimiento eh, si acaso, si acaso nos da el tiempo en la hora que va a durar este space eh, y podríamos darle la palabra a alguien, tienen que pedir la palabra con la manito levantada, sin interrumpir ni gritar, máximo tres minutos de participación, siendo amable y educado, esperando su turno, aportando ideas y criterios válidos como coherentes. Y les pedimos, por favor, quienes vayan ingresando, compartan este espacio ahí en su Twitter, para que este mensaje llegue a más personas, de todo modo, gracias a Dios el doctor Álvaro puso a modo de grabación también este space, así que va a quedar aquí en Twitter en Repúblicos B, y yo lo estoy haciendo la autograbación en la computadora para poderlo subir en los próximos días, posiblemente el día domingo, a Repúblicos TV, así que doctor Álvaro, le entrego el testigo y tiene la palabra Bueno, ahora sí Vamos, vamos a comenzar, Reinaldo, vamos a aprovechar al máximo el tiempo que te podamos tener por aquí. Y este, yo quiero hacer referencia a, a uno de tus programas en donde, este, como un mes, estabas haciendo una investigación en relación con la guerra de Rusia a Ucrania y de allí puede que nos haya nacido una conclusión o puede que haya salido una conclusión en la que yo en la que yo estoy interesado conocer y es quién instigó la guerra quién instigó esa guerra esa guerra eh, lo está haciendo Putin por atrabiliario lo está haciendo Putin por imperialista eh, ¿Realmente fue provocada por Zelensky, se violaron tratados internacionales que evitaban que esa guerra se diera? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? ¿Quién, ¿Quién provocó esa guerra? Bien, yo creo que toda situación en la que distintos estados o grupos llegan hasta el punto de empuñar las armas y matarse entre sí, casi siempre tiene distintos instigadores y tiene... Para que se llegue a ese nivel debe haber una confluencia de intereses que a simple vista podrán parecer intereses antagónicos, pero que de algún modo u otro los distintos actores en pugna ven algún tipo de ganancia en emprender esas acciones. Aquí podríamos remontarnos al pasado hasta llegar a la formación del imperio ruso y seguir remontándonos cada vez más hasta el pasado hasta llegar al pecado original, de Adán y Eva, pero al final el orden geopolítico que predominaba antes de que estallara esa guerra, es aquel que surge luego de la caída de la Unión Soviética, ¿verdad? Es aquel que surge frente a este llamado mundo unipolar en el cual Estados Unidos se termina de erigir, ya lo venía haciendo desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pero con la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos, aunque luego yo voy a hacer una precisión sobre... sobre analizar estos conflictos desde el, desde el punto de vista de países soberanos, ¿no? Estados Unidos contra Rusia, contra Ucrania, contra. luego voy a hacer una precisión al respecto, pero lo cierto es que Estados Unidos, ¿no? como epicentro del poder financiero y, e industrial mundial, se termina de erigir como, digamos, los grandes hegemones de las relaciones internacionales. China en ese momento venía creciendo, pero no era el titán que es el día de hoy, y una vez establecido ese orden geopolítico, uno de los grandes acuerdos que se establece entre Gorbachev, Gorbachev y, el representante, y los representantes del mundo occidental, bien sea Gran Bretaña Estados Unidos, para una disolución pacífica, digamos, de la Unión Soviética, era que la OTAN, que nacía originalmente con el fin explícito de contrarrestar el avance del comunismo en el mundo, y abro comillas, es decir, eso, ese es el fin que ellos establecen como eh, presuntamente el objetivo para la conformación de la OTAN. En el momento en que cae la Unión Soviética, digamos, para acordar esa disolución pacífica, se establece que uno de los acuerdos era que la OTAN no se iba a expandir más allá de Alemania. De hecho, en ese momento, la antigua Alemania Occidental, que por mucho tiempo estuvo dividida entre la Alemania Soviética y la Alemania, eh, digamos, capitalista democrática, no era parte de la OTAN, pero en el momento en el que cae la Unión Soviética, Alemania Occidental se incorpora a la OTAN, y a partir de allí, en contra de los acuerdos establecidos y las promesas hechas, no solo por Estados Unidos, sino por la mayoría de los países que conformaban la OTAN, y no solo por los representantes políticos, sino por los principales asesores, asesores de política externa, en contra de los acuerdos en los cuales se establecía que la OTAN, en, el, en la situación en la que se encontraba, ya tenía una situación lo suficientemente acorde para garantizar sus intereses de seguridad estratégica, la OTAN se empieza a expandir más allá de Alemania, ¿no? Empieza a incorporar a países que antes eran miembros del Pacto de Varsovia, a países que antes eran miembros de la propia Unión Soviética, y Rusia, que también tiene su propia, digamos, política, vamos a llamarla expansionista o vamos a llamarlo su propia política que vela por sus propios intereses, como cualquier Estado, ante ese continuo crecimiento de la OTAN y ante la visión que yo creo que debe tener cualquier tipo de estadista, que es no pensar, o sea, no esperar a tener las bombas en tu casa para tú tomar las medidas necesarias para protegerte, o al menos esta es la versión oficial, Rusia continuamente hacía advertencias de que eso para ellos representaba una amenaza no solo geopolítica, sino una amenaza existencial, porque podemos ver cómo, más allá de los conflictos entre Rusia y Estados Unidos, en, lo, en las últimas décadas lo que estamos viendo es una desintegración de los Estados-nación y una desintegración de las culturas locales, ¿no? una globalización cada vez más violenta, un, un proceso de extensión del capital, de extensión de las ideas eh, surgidas de la Ilustración y la Revolución Francesa en lugares que nada tienen que ver con esos procesos, que ha homogeneizado cada vez más la cultura en todos los lugares. Entonces... Una nación es fundamentalmente sus tradiciones y sus creencias y sus valores. En el momento en que se extiende cada vez más el poder no solo geopolítico de un determinado modo de vida, que yo no digo, no es Estados Unidos, son los plutócratas que controlan el Estado estadounidense. Porque aquí la pregunta que hay que hacerse es, o sea, el Departamento de Estado trabaja, o mejor dicho, los oligarcas que controlan el capital y que controlan el dinero en el mundo, ¿trabajan para el Departamento de Estado o el Departamento de Estado trabaja para ellos? Me parece que la segunda respuesta es la evidente. Este, el, el gobierno de Estados Unidos no trabaja para los intereses de los estadounidenses y, y figuras como Bill Gates, George Soros, etcétera aunque ellos son un punto intermediario, no son los que realmente no son la tapa del frasco, ellos no, ellos no trabajan para el Departamento de Estado. O sea, al final el Departamento de Estado y el gobierno estadounidense está en buena medida manejado y controlado por los intereses de unas cuantas corporaciones, de unos cuantos bancos, de unos cuantos grupos, que son los que terminan moldeando la política allí. Entonces, siempre ha habido una tensión entre los estados soberanos y los dueños del capital, no obstante, cada vez más, a medida que se ha expandido, sobre todo la industria financiera, la industria de los fondos de inversión, de los llamados fondos buitres, ¿no? de, los, de los llamados... <coughs> la Reserva Federal, a medida que se que sea los, los llamados nuevos oligarcas tecnológicos de Silicon Valley, etcétera a medida que su influencia se extendió no solo a Estados Unidos sino en el mundo, la balanza cada vez más está a favor de estos grupos transnacionales, que no están enraizados en ningún interés nacional per se. O sea, no es el mismo imperialismo, digamos, de Gran Bretaña del siglo XVIII, que por más depredador que podía ser, respondía a los intereses, digamos, de los británicos. Es, es algo nuevo, es un régimen transnacional. Entonces, volviendo al punto anterior, a medida que Estados Unidos se va expandiendo, pues Rusia va viendo esa amenaza que ellos consideran como existencial, no solo para su seguridad estratégica, sino su existencia como nación, tal vez no a corto plazo, pero insisto, en una mentalidad de estadista largo plazista, entonces ellos, la primera gran acción que tomaron, muy similar a la de Ucrania, solo que no se recuerda, fue la invasión a Georgia, la invasión a Georgia se dio en condiciones muy similares. Había unos grupos dentro de Georgia que no les gustaba el acercamiento de Georgia, que antes era la Unión Soviética, a la Unión Europea y al mundo occidental, que decían rebelarse contra los gobernantes de Georgia y acercarse a Rusia. Cuando Georgia, o, o se clama ¿no? la presunta, eh, el presunto interés de Georgia de unirse a la OTAN, ocurre la invasión. Esa invasión no recibió toda la prensa que recibió hoy día esta invasión a Ucrania, porque una cosa que no dicen muchos pro-Putin o pro-ruso, es que Putin, en ese entonces, y hasta hace muy poco, tenía excelentes relaciones con Occidente, y con la OTAN, y con Bush, y con, y con el entramado plutocrático occidental, ¿verdad? Me atrevo a decir que todavía las tiene, pero ha habido algunos cambios superficiales. Entonces, esa, esa invasión no recibió mayor prensa. En este, esa invasión, pues Putin tomó los distintos... Eh, sectores que le interesaba tomar, luego una vez instalado en las regiones separatistas de Georgia gobiernos prorrusos, él se retira de las regiones de pro-Georgia que hoy día siguen siendo pro-occidentales y digamos la situación quedó ahí. Con Ucrania ocurre algo similar, con la llegada sobre todo de Zelensky empieza a radicalizarse la postura a favor de que Ucrania se incorpore a la OTAN y se incorpore a la Unión Europea y, y bueno, y, y lo que había sido un proceso que por ciertos años, más allá de que también estaba lleno de corruptela de convivencia o acercamiento comercial entre Ucrania y Rusia, se rompe especialmente desde el 2014, cuando ocurre la famosa revolución del Maidán, que podría tener, podía tener intereses legítimos, digamos, intereses ciudadanos que genuinamente eh, estaban en contra de Yanukovych, pero que fue instrumentalizado por la plutocracia el mundial para que Ucrania se, incorporara, se se alejara de Rusia e incorporara una, un discurso beligerante y violento contra los rusos. Entonces, el resultado fue que ya una vez que, por ejemplo, Zelensky hace pocos meses empieza a anunciar la posibilidad de que Ucrania desarrolle armas nucleares, este, Putin termina, luego de no sé cuántos años de guerra en el Donbass, también desde 2014, pues termina tomando esta acción que, si te fijas, pues tanto a Putin como a Joe Biden, como a distintos grupos estadounidenses, menos al pueblo europeo, le ha surgido bastante bien. La economía, Rusia, pese, pese, la economía rusa, pese a todos los eh, pronósticos apocalípticos de que iba a caer en total aislamiento, la moneda rusa está muy bien ahorita, ya está a niveles previos a los de la guerra. Este, el orden monetario está cambiando de una manera que conviene más a aquellos que... Eh, producen rublos. China, China es la gran beneficiaria de todo esto. O sea, se está cambiando el orden de los petrodólares y el dólar como moneda de reserva internacional a los yuanes y al petroyuan. No es un proceso que va de la noche a la mañana, pero que va en camino a eso. Rusia ahora está asumiendo muchas de sus eh, transacciones comerciales en yuanes. ¿no? Yo, hay quien podría decir que Rusia y Putin también se están convirtiendo en las perritas de China. Y me disculpan la expresión, Por, tampoco eh, prolija y y académica, pero, pero es bueno para ilustrar la situación, ¿verdad? Entonces, interrúmpame en cualquier momento, porque me, me puedo extender hablando de muchas cosas. Lo cierto es que, ¿a quién instigó la guerra? Yo lo, yo lo que veo es que la guerra terminó conviniendo a actores que hoy día buscan liderar el panorama mundial, que a simple vista parecen estar eh, enfrentados, pero cuando tú te fijas, tanto ciertos sectores de Estados Unidos como ciertos sectores de las élites de la Unión Europea, como el mismo Putin, han salido airosos y han, y han digamos, sus intereses propios como, digamos, grupos de poder están, digamos, eh, avanzando en pro de lo que ellos han establecido propiamente, ni hablar de toda la... la todo este proceso llamado Gran Reset y Agenda 2030, ¿no? Ni, ni, ni hablar de cómo bueno, el mismo Zelensky hace pocos días dijo que la la solución para todo este tipo de situaciones era acelerar la transición a la energía verde. Ok, ok, ok. Eh, bueno, y, y doctor, ¿cómo va lo vamos a tú? interrumpir si dice verdad es como puño? No sé, ¿Qué opina usted? Pero ¿Cómo lo vamos a interrumpir? Oh, yo No, no, siga. <risa> Imposible. Mira, Reinaldo, en uno de los programas más vistos que tiene justamente en tu canal, primero La Verdad, que sobrepasó las 100.000 vistas es este y es por lo que yo quiero que si nos puedes compartir eh, lo más resumido posible, eh, comentar ese lado oscuro que tiene Zelensky. Claro, claro. Mira, yo creo que es importante aclarar que mucha gente cree que cuando uno hace este análisis tan crudo de los actores del panorama mundial, uno es una suerte de puritano, ¿no? uno es una suerte de persona que, que espera que que la política funcione con gente que está totalmente con las manos limpias ¿no? y que, y que no, no está exenta de algún tipo de mancha. Es todo lo contrario, más bien. Es un análisis profundamente realista que entiende, en este caso, como venezolanos, que tenemos que saber con quiénes estamos lidiando. No, y tenemos, no se trata de una visión pesimista de creer que todo está perdido y que todos son unos delincuentes. No, se trata, al menos como venezolanos, que estamos procurando el bienestar de Venezuela saber con quién estamos lidiando, cuál es la realidad, la realidad real, para usar términos postmodernos, ¿no? Entonces, por ello es que no es puritanismo, se trata de entender la perspectiva en los términos más sinceros posibles. Entonces, Zelensky, pues, no escapa de ese análisis crudo, aunque es realmente... Me recuerda mucho a Marx, una frase, una frase de Carlos Marx, ¿no? De que la historia, la historia primero ocurre... ...como desgracia y luego se repite como farsa. Eh, Zelensky es un señor que, curiosamente... ...crece su vida profesional y artística... ...bajo el amparo del Kremlin. El primero se asocia con un oligarca ruso... ...un oligarca ruso que se hizo millonario... ...en la época de liberalización de la Unión Soviética... Eh, ...muy aliado a Putin quien fue uno de los principales, digamos, orquestadores de ese proceso de liberalización e ingreso de capitales estadounidenses y extranjeros a la Unión Soviética, cuando era encargado de negocios de San Petersburgo, y Zelensky crece primero bajo el amparo de ese oligarca, y luego cuando Putin asume el poder, y hay un proceso de restatización de algunos sectores estratégicos de Rusia... El Kremlin es quien empieza a financiar y quien contrata a la productora que fue creada por, por que fue financiada, o sea, el, cuyo dueño era Zelensky, y, pero que fue financiada por este oligarca ruso. Otro dato muy curioso es que Zelensky es de habla nativa rusa. Él no habla ucraniano fluido. O sea, este presunto patriota ucraniano no habla ucraniano fluido. Él aprendió ucraniano en un curso posteriormente, pero su sí idioma nativo es el ruso. Cuando a él le, le financian esto y, y su empresa empieza a crecer, a crecer, una de las condiciones, curiosamente, que le pone el Kremlin para eh, pagarle todo lo que le pagaba para su programación, que no solo llegaba a Rusia, sino a los antiguos estados exsoviéticos, era que él, en su programación, no solo eh, predominara el idioma ruso, sino que se dedicara a promover la cultura rusa, para que siguiera, digamos, predominando la influencia rusa en los, activos, en los antiguos estados satélites de Rusia. A medida que él va creciendo y se va haciendo cada vez más popular, tanto como actor como productor, es contratado en Ucrania por un señor muy curioso llamado Igor Kolomoisky. Igor Kolomoisky, podríamos decir, que es el principal oligarca ucraniano, el principal multimillonario ucraniano, que ha hecho negocios, eh, sobre todo en el área de la energía, es israelí-ucraniano, vale decir, que por un tiempo, y es muy curioso, tuvo una línea muy pro-Putin. O sea, él era uno de los grandes aliados comerciales de Putin, él le prestaba dinero a Putin en tasas de interés sumamente bajas, y a cambio Putin lo que le pedía era que Stigor este Kolomolsky, que también era un magnate de los medios en Ucrania, mantuviese esa línea editorial en Ucrania a favor de Rusia. Y de hecho, en las protestas de 2014 del Maidán, por un tiempo, la línea de esos medios en los cuales Zelensky era el productor general, el director de un canal y el productor general del otro, fue en contra de las protestas y a favor, digamos, del de acercamiento ruso-ucraniano. Pero en ese entonces ocurre un proceso muy interesante, que es que los precios del petróleo empiezan a bajar, la la beligerancia de Estados Unidos y la OTAN empieza a hacerse más intensa. También es cuando los precios del petróleo empiezan a bajar en Venezuela y, y empieza, digamos, el Maduro empieza a ser de repente un criminal y no simplemente, o sea, cuando los precios del petróleo estaban bien y los negocios con Venezuela convenían, que eso hay que recordar, que Estados Unidos hasta hace pocos años fue el principal socio comercial de Venezuela, pues no existía, esa con Chávez no existía esa beligerancia de los medios como lo empezó a ver con Maduro a partir de 2014. Y en Europa ocurre algo similar. Putin tenía excelentes relaciones con la Unión Europea, tenía excelentes relaciones con Bush, luego tuvo muy buenas relaciones con Obama y con Biden, pero cuando empiezan a haber estos cambios comerciales y al mismo tiempo Igor Kolomoisky, a medida que su fortuna va creciendo, empieza a acercarse a la clase plutocrática estadounidense europea, él dice, mira, mejor que Ucrania empiece más bien a acercarse a estos círculos eh, comerciales de la Unión Europea, porque ya Rusia no es ese magnate petrolero, al menos en esta coyuntura, que me era hace unos pocos años. Entre otras razones, por supuesto. ¿no? Esto, esto es lo que uno ve a nivel superficial. Siempre hay razones de fondo y, y no públicas que, sobre las cuales uno solo puede especular. Dicho todo eso... Eh, Igor Kolomoisky contrata a Zelensky como su principal hombre de medios, su popularidad sigue creciendo, y cuando ocurre este viraje en el cual Ucrania cada vez empieza a ser más occidentalizada y empieza a haber cada vez más presencia de estos grupos transnacionales, ¿no? George Soros, por ejemplo, él ya desde los 90 tenía su fundación una fuerte presencia en Ucrania, pero a partir de 2014, digamos, eso florece mucho más, ¿no? a partir de de la caída de Yanukovych, y tú puedes ver, por ejemplo, que Ucrania a nivel étnico, a nivel cultural, está dividida en dos, básicamente. Hay, hay quienes dicen que Ucrania es básicamente una ficción como Estado, porque tienes un sector claramente ruso-ortodoxo y un sector pro-occidental-católico. Y tú ves, por ejemplo, el resultado de todas las elecciones ucranianas, y siempre un, ese sector votaba mayoritariamente por líderes ucranianos pro-rusos, mientras que el otro sector votaba por líderes pro eh, occidentales, ¿verdad? Entonces eh, Zelensky empieza a crecer a la sombra de Kolomoisky quien siempre fue muy pro Putin hasta que ocurre esta ruptura y Kolomoisky cambia completamente su línea discursiva y su línea tanto como oligarca que manejaba la política ucraniana como por, como magnate de los medios finalmente llega un momento en el que Ucrania prohíbe la programación rusa en retahíla a la invasión de Putin a Crimea. Cuando Putin, bueno, invasión, anexión, los términos sé que son importantes, pero digamos el referéndum que hace Crimea que termina anexando Crimea a Rusia. Cuando eso ocurre, Zelensky finalmente tuvo que cortar sus lazos con el Kremlin, porque su productora, la de él, estaba en Rusia, estaba en Moscú, pero ahora tenía una nueva prohibición de que toda la programación ucraniana tenía que estar en ucraniano, ya no podía estar en ruso entonces él, él ahí termina distanciándose mucho después de Putin se termina plegando completamente a Kolomoisky, quien también era muy buen socio, lo fue hasta que le robó como 5 mil millones de dólares a Soros, Kolomoisky hizo una operación con su banco, el Private Bank eh, donde estafó a la mayoría de los que tenían sus ahorros depositados ahí se robó como no sé cuántos miles de millones de dólares este, salió airoso hay una orden de la Interpol contra él de Estados Unidos y tal, pero, digamos, él, entre Ucrania e Israel él está perfectamente protegido. Soros, digamos, ¿qué otro rol juega en este papel, en este asunto? Que cuando Kolomoisky, él, mientras va cayendo Timochenko, mientras su popularidad va cayendo, se acercan las elecciones, las nuevas elecciones ucranianas. Muy curiosamente aparece esta serie llamada eh, El Servidor del Pueblo. Una serie que ha sido la que ha contado con mayor presupuesto en la historia de Ucrania, donde un profesor universitario de un día para otro se convierte en presidente de Ucrania. Quien interpreta ese papel, no por casualidad, es el señor Zelensky. Una vez que eso se hace muy popular, y la serie es estrenada en Netflix además, y se hace todo un éxito la serie, Además, en un momento en que Ucrania venía de muchos años, de mucha corrupción, de mucho desencanto eh, político, la gente no confiaba en los partidos, surge este outsider, ¿no? esta figura fresca, joven, comediante, ¿no? que va en contra del de establishment ucraniano, que es Zelensky, aunque siempre estuvo amparado por el mismo establishment a través de Kolomoisky. Surge esta serie, se hace muy popular, en cuestión de segundos prácticamente, de un día para otro, lo lanzan. Seriamente como candidato a presidente de Ucrania. Vale decir que Soros es uno de los principales accionistas de Netflix. Y hasta ese momento no había ocurrido la estafa del private Bank en, en, entre Soros y Kolomoisky. Entonces, bueno, curiosamente este, este señor claramente fabricado por el aparato mediático, no solo nacional, sino internacional, porque la prensa internacional también en su campaña le dio mucho, eh, mucha cobertura y lo vendían como este señor como la tercera vía que iba a sacar Ucrania de su estancamiento. Bueno, finalmente Zelensky llega a la presidencia, luego de haber tenido una carrera bastante opaca con el Kremlin, luego de haber sido amparado por este delincuente llamado Igor Kolomoisky, y luego además de, de haber sido un gran propagandista prorruso, vale decir, por bastantes años. Eh, llega, pero inmediatamente empieza el discurso beligerante con actuaciones de la OTAN internamente en Ucrania, continuas declaraciones de que Ucrania se debió unir a la OTAN, a la Unión Europea, este, violación de los acuerdos de Minsk y una serie de factores, pues, bombardeos al Donbass. En el momento que Zelensky llega a la presidencia, la remetida contra el Donbass se hace más radical todavía, digamos. Eh, pareciera que lo pusieron ahí justamente para generar una narrativa que justificara luego las acciones de Putin con la intervención que vemos actualmente. Ese no, es el pasado de Zelensky que, que yo podría comentar. Se me escaparán algunas cosas, pero, pero creo que dibuja bien quién es el personajito. No, bastante bien, bastante bien. Eh, eh, yo, yo, eso, eso que está diciendo, es perfecto para yo poder entonces este, decirte que, bueno, en lo personal. Yo, oh, yo encuentro ciertas semejanzas entre Zelensky y Lacava el gobernador de Carabobo ¿no? Okay. O sea, no pensé que iba ah, a ser sí, Guaidó, pero también Lacava sí <risa> bueno, entonces a mí se me parece a Lacava por lo por lo no sé y por lo por el intento de ser un comediante allí tal y tal yo yo eh, es literalmente eh, un actor es literalmente un actor, hijo, parece que la mediante, gente... Sí, sí, entonces él mismo dijo cuando, cuando cuando llegó, él dijo yo no soy un político, yo soy un tipo normal que viene a romper el sistema, no hay nada más peligroso que eso, eso dijo Hugo Chávez, eso dijo eso también lo dijo la Cava, precisamente, yo no soy político, yo lo que vengo es a romper el sistema, entonces ese tipo de gente eh, eh, pueden, pueden terminar siendo gente muy peligrosa para el entorno en virtud de que no maneja las líneas gruesas de la política. No sabe, pero no sabe muy bien de qué se trata y la política no es pararse en una tarima ni es tener seguidores en redes sociales. La política es una ciencia de, de mucha gravedad y que se, maneja, que se maneja solo entre maestros. Entonces... Este, el ser el decir un... doctor con altísima responsabilidad porque representa a los ciudadanos claro entonces eso eso y ucrania siendo ucrania un país que tiene relevancia geopolítica ahí en su, en su, en su área entonces bueno cuando cuando esto lo dice eso pues consolidó la opinión de los críticos de que él no estaba preparado para ser el presidente. Probablemente esa sea una de las razones por las que se generó todo este caos, por no haber sabido manejar la situación y tratar de irse a los extremos, sabiendo que tenía de cerca un perro bravo, que ya existían unas condiciones que estaban impuestas, y entonces él se pone a asusar el perro bravo. Este, este perro bravo obviamente es Putin quien a, a la verdad de Putin yo, yo tengo yo solamente para hacerme eco de algunos comentarios que he visto por ahí en las redes sociales yo diría y para utilizar un término que tú, que tú empleaste en la primera respuesta yo diría tú hablaste del gran reseteo el reseteo es la, la, esta teoría de la conspiración que se, que se creó alrededor de la propuesta del Foro Económico Mundial de transformar la vida de la gente y del modelo económico después de la pandemia. Entonces, este, ¿qué crees? ¿Tú crees que Putin forma parte de ese gran reseteo? que Putin forma parte de la, del proyecto ese largo y ambicioso que tiene el foro de Davos para el resto del mundo Mira, yo me remito a los hechos ¿verdad? Y es importante señalar que hay teorías de la conspiración, pero el gran reseteo no es una teoría de la conspiración, es un plan público abierto, explícito, explayado por sus proponentes. Eh, Putin, cuando se hace bajo el cobijo del alcalde de San Petersburgo, que es quien lo introduce en la política rusa a gran escala, él le concede el título, luego de haber sido un agente de KGB, de encargado de negocios de San Petersburgo, y una suerte también como de como una suerte de canciller de San Petersburgo, como era un cargo de relaciones exteriores internacionales de la ciudad de San Petersburgo en pleno proceso de apertura de la Unión Soviética. Él usa ese cargo para establecer sendas, relaciones y alianzas con la Fundación Clinton, a quien Putin, yo esto luego lo explayaré en una investigación más detalladamente, pero Putin le hace una solicitud eh, personal a la Fundación Clinton para no solo ser parte de su programa de, for de formación, en ese momento la Fundación Clinton apenas estaba formándose, no solo ser parte de su programa educativo y de formación, sino también ser un enlace entre Rusia y la Fundación Clinton. Putin conoce en el año 92, en una de esas reuniones que se organizan entre inversores extranjeros y los eh, que dominaban la cosa pública en Rusia, conoce en el año 92 a la figura de Klaus Schwab, y a la figura de George Soros. De hecho, Alexander Dugin, quien hoy día es conocido como uno de los principales intelectuales detrás del proceso eh, putinista en Rusia, Alexander Dugin en los 90 denuncia, denuncia que Putin era la puerta de entrada a Rusia de los Clinton. ¿Ok? Eso es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Este, luego fue que cambió su, su narrativa en torno al gobierno putinista. Entonces, eh, ya va. Ok, continuando con eso, en esa reunión él conoce a Klaus Schwab y conoce a George Soros. George Soros dice que Putin le parecía un tipo bastante ingenioso, pero no le inspiraba confianza. Mientras que Klaus Schwab sí quedó encantado con el personaje y lo invita a formar parte del famoso programa de juventudes del Foro Económico Mundial. Programa por el cual, dicho por el mismo Trudeau, digo, digo dicho por el mismo Schwab y, y aceptado por el mismo Trudeau, Macron, etc., han pasado varios de los principales gobernantes de Europa y del mundo, no solo Europa, de Estados Unidos, de América, Latinoamérica y el mismo Putin, como bien dice orgullosamente Klaus Schwab y como bien admite Putin públicamente, formó parte continua y regularmente de las conferencias y eventos que hacía el Foro Económico Mundial antes de que Putin fuese absolutamente nadie, al menos de conocimiento internacional, es decir, antes de que fuese primer ministro de Rusia y luego presidente. En la, tú puedes ver la conferencia del año pasado del Foro Económico Mundial, que se llamaba el Gran Reset. El discurso que da Putin como representante de Rusia en esa conferencia empieza con Putin saludando a su querido Klaus Schwab, mi querido amigo Klaus Schwab, y hablando y recordando sobre cómo él en los años 90 asistía continuamente a los programas y a los foros y a los, y a los distintos eventos que realizaba el Foro de Davos. ¿Ok? Entonces esto no es... Esto es información pública dicha abiertamente por ellos. Luego hay distintos elementos que tomar en cuenta. Putin mantuvo una relación muy estrecha, por ejemplo, con George Bush, que fue uno de los principales halcones del globalismo en el mundo, uno de los principales artífices de las grandes guerras que transformaron el orden mundial durante el año 2000, la famosa, esta gran estafa llamada guerra contra el terrorismo. ¿no? Bueno, recordemos que venimos de la Guerra Fría, Luego de la Guerra Fría, cuando todo el mundo anunció el fin de la historia, de repente nos meten este cuento de que unos señores en sandalias, en unas aldeas en el desierto que se dedicaban a criar cabras, eran una amenaza para todo Occidente, ¿no? Entonces había que ahora liberar la guerra contra el terrorismo. Luego de que acaba o, o empieza a acabar la guerra contra el terrorismo, teniendo como un punto de hito, la reciente retirada de Estados Unidos de Afganistán, nos llega la guerra contra el COVID, ¿no? La guerra, la guerra contra el COVID. Y ahora, bueno, se está planteando guerra contra el cambio climático. Ya veremos cuál guerra ahora nos van a meter. Pero en esa guerra contra el terrorismo, Putin fue un perfecto aliado de Bush. Y Putin hizo algo que fue inédito en la historia de Rusia, que fue permitir el ingreso de tropas estadounidenses en Rusia en el proceso de invasión de Afganistán. ¿Ok? Entonces este señor que presuntamente está combatiendo el orden unipolar y, y es la tercera Roma y qué sé yo... O sea, hay que entender bien con quiénes estamos lidiando. Pasado el tiempo, si bien Putin llega el 2020, si bien Putin, digamos, por ejemplo, se ha expresado abiertamente en contra de la inoculación de este fármaco experimental eh, que algunos muy erradamente llaman vacuna, en su país él apoyó en el Duma una ley que estipulaba la digitalización y la creación de códigos QR para todos los inoculados como prerequisito para el ingreso a determinados servicios y determinados espacios públicos. De hecho, si uno lee críticas serias a Putin, porque muchas de las críticas a Putin son muy superficiales, son muy eh, simplistas, pero si uno lee personas en Rusia, que son verdaderos disidentes, que están al tanto de todo este gran, digamos, proyecto transnacional, uno verá que hubo una oposición que incluso estaban denunciando que estaba, que estaba ocurriendo en Rusia un golpe de estado de las farmacéuticas cuando estaba en desarrollo esa ley. Y no hay que olvidar que la vacuna, la mal llamada vacuna Sputnik, ha sido una de las vacunas punta de lanza de la OMS y del foro de Davos. Y entre Klaus Schwab y Putin han hecho excelentes negocios con esa vacuna, que ha sido vendida a múltiples países ha generado todo tipo de daños. Yo puedo hablar de daños de primera mano, no, no míos, porque yo no me inocule con nada de eso, pero de personas que conozco. En Argentina, tú revisas, claro, en Rusia no hay cifras de los afectados por, por este fármaco experimental, pero tú revisas en Argentina que sí si llevan cierto nivel de monitoreo de quienes reportan efectos adversos y la que, por encima incluso que las que, la, que están basadas en tecnología ARNM. La Sputnik es en Argentina la que más daños eh, secundarios ocasionado de todo tipo. Entonces, eh, en, en esta nueva, digamos, en este nuevo orden farmacológico, Putin tampoco parece ser alguien que se esté oponiendo al foro de Davos. De manera que cuando tú ves esa relación, y tú escuchas a Putin también, muy importante, tú escuchas las conferencias que Putin ha dado en el foro de Davos, y él ratifica, por ejemplo, la importancia de los bancos centrales, como los órganos que deben dirigir esta nueva recuperación económica post-COVID. El banco central, como los órganos que deben emitir más deuda, emitir más dinero sin ningún tipo de base, profundizar esta economía fiduciaria en la cual los ciudadanos somos los más afectados, mientras los que imprimen el dinero son los más beneficiados. Y en esos discursos, él plenamente se pliega a esa narrativa, digamos, monetarista esa narrativa que, que combina lo peor de todas las teorías económicas, que está avanzando hacia una, hacia una suerte de moneda digital mundial, y esto no es, insisto, esto no es, yo, puedo, ojo, yo, me, yo en canto de la vida puedo hablar aquí de muchas teorías de la conspiración, pero estas no son teorías de la conspiración, estos son hechos públicos, notorios y abiertos. Esa, esa narrativa que está impulsando la creación de una moneda digital, regulada especialmente por el Banco Internacional de Pagos de Suiza, que es conocido como el Banco Central de los Bancos Centrales, es una a la que Putin también se ha plegado en distintas ocasiones en esos eventos del Foro Económico Mundial. Y eso tú le sumas además narrativas como la del cambio climático. Ni China ni Rusia niegan la narrativa del cambio climático. Esa gran estafa llamada cambio climático. Que no es que, el, no es que el clima no cambie, es que el clima siempre cambia. Y es, y es mentira que el ser humano sea y tenga el poder de controlar lo que ocurre con el clima. Esa narrativa del cambio climático que se está usando como pretexto para implementar toda clase de medidas, entre ellas una desindustrialización y despaoperación de las fuentes de energía tradicionales de las personas y las consecuencias las estamos viendo en Estados Unidos y en Europa. Esa narrativa Putin la acepta, Putin, Putin la promueve. Tal vez dentro de su país no, porque no es huevón, pero, pero para el resto del mundo lo promueve. Entonces, dados todos estos hechos, este, si bien mi interés aquí no es simplificar, digamos, la idea de que todo está controlado por un pequeño cabal de personas que tienen absolutamente las riendas de todo, hay una influencia muy fuerte de ciertos poderes supranacionales que están en tensión, con los poderes estatales. ¿no? no es que los estados ya no existan, pero están en proceso de debilitamiento, están en proceso de desintegración, y es esa tensión entre los poderes globales y los estados la que está definiendo el rumbo geopolítico actual. Y en esa relación el Foro de Davos juega un papel instrumental, del cual Putin, muy orgullosamente, pues presume ser parte de. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias. Así es. Y es que justamente, Reinaldo, y siguiendo con todos estos lados oscuros de personajes que son visibles hoy, porque obviamente hay muchas personas que ni siquiera conocían estos personajes, apenas, por ejemplo, 2020 fue que se empezó a hablar más públicamente de George Soros. Luego, este, como ya has pasado por el lado de Zelensky, ya has comentado sobre... Putin. Entonces, volviendo justamente eh, en, en este contexto de estos personajes, ¿nos puedes compartir y resumir ese lado oscuro de Klaus Schwab, por favor? Ah, bueno, claro. Klaus Schwab es un señor cuya importancia no se puede subestimar. Creo que para los que vivimos en esta parte de, del océano, es muy curiosa, por ejemplo, una foto de, de Klaus Schwab en un abrazo fraternal con Uribe, con Lula, ¿no? con, las, con los presuntos archienemigos de la derecha contra la izquierda latinoamericana ¿no? además de sus principales representantes o sea, ahí tú puedes ver bueno, el nivel de llegada que tiene Klaus Schwab en, en el mundo para tratar de hacerlo lo más corto posible, mira, Klaus Schwab se dice poco, pero fue criado y su fortuna familiar fue realizada a la sombra de la máquina de guerra nacional socialista alemana, el padre de Klaus Schwab era un importante contratista militar de los nazis, era quien dirigía una importante compañía que no solo fabricaba todo tipo de equipos para la guerra, sino también que era creadora de tecnología de vanguardia de energía nuclear y de tecnología nuclear para armas nucleares. No es poca cosa que el hijo de ese señor sea quien ahorita esté dando discursos en contra de la, de la energía nuclear y a favor de la energía verde, ¿no? El padre de Klaus Schwab termina luego en la Cámara de Comercio de Ravensburg, que es una región de Alemania, y ahí empieza a ampliar todavía más su, su red de contactos. Klaus Schwab estudia en varias universidades, saca varios títulos de ingeniería mecánica, de economía, y un punto eh, clave en su vida fue cuando hace una maestría en la Escuela de Gobierno John Kennedy de la Universidad de Harvard. Allí tiene como prof profesor, a nada más y nada menos, que... Este, a Henry Kissinger, ¿ok? Henry Kissinger es otro gran artífice de la arquitectura mundial actual, es uno de los que empieza a usar abiertamente el término de nuevo orden mundial, es un entusiasta del control de natalidad, del control poblacional, de la eugenesia, tiene detrás de sí varios crímenes de guerra en América Latina, en África y en otros lugares. Klaus Schwab hace pocos años dice que una de sus principales influencias en su vida fueron las clases y su, y su cercanía a Henry Kissinger. Klaus Schwab se va luego a Europa y trabaja por un tiempo en la misma compañía que dirigía su padre. Entre otras cosas, no eh, haciendo excelentes acuerdos con el gobierno surafricano, del apartheid, el gobierno que llevaba a cabo el programa del apartheid, como... Eh, proveedor de tecnología de punta para las armas nucleares que está desarrollando Sudáfrica en contra de las leyes internas y las leyes también internacionales de hecho Suiza y Alemania eh, las autoridades estaban al tanto de esos acuerdos y no solo omitieron cualquier tipo de sanción sino que los, los, los apoyaron ¿okay? eh, ahí vemos una primera muestra de un concepto fundamental que promueve el Foro Económico Mundial que es el de la alianza público-privada la alianza público-privada no es más que ante el crecimiento enorme del capital y el crecimiento enorme de ese aparato burocrático estatal, la confluencia de ambos actores para garantizar el mayor, de, el mayor control posible sobre los distintos órdenes de la vida. ¿no? Eso ha tenido distintas manifestaciones, las tuvo en la Revolución Francesa, las tuvo, por supuesto, en la Revolución Bolchevique, las tuvo, por supuesto, en los gobiernos, sobre todo en el gobierno nazi, pero ahora con el crecimiento tan exponencial que hemos tenido en la industria financiera, la perfección, el, perfe el perfeccionamiento cada vez mayor de la técnica, de la tecnología, del internet, de los mecanismos de vigilancia, etc., se ha logrado una mayor convergencia, una mayor un mayor nivel además de articulación entre los distintos actores. Este, y eso lo podemos ver hoy día con este fenómeno llamado de Big Pharma, Big Food, big, o sea, ve, vemos cómo toda gran parte de la industria alimentaria, farmacéutica y del capital de la creación de dinero está en unas pocas manos y todos además muy coludidos con la clase política. Dicho eso, insisto, no es que antes no hubiese esos acercamientos entre los grupos de poder, pero las condiciones materiales no lo permitían a la escala de hoy día. Entonces, Klaus Schott, luego de ese no muy halagador pasado ¿no? como, como industrialista, se le ocurre la idea de ese tipo de acuerdos que él hace con Suiza, con Alemania y con el gobierno sudafricano para llevar a cabo ese tipo de proyectos, extenderlo a gran escala y ser una suerte de corredor de acuerdos entre lo público y lo privado. También muy basado en la idea, esa es una idea también muy, muy nazi, muy, muy, muy del gobierno nazi, ¿no? la, la, el pacto entre la burguesía y entre el gobierno. Él desarrolla esa idea y se le ocurre sacar el foro en ese momento se llamaba el Simposio de Economía Europea, no recuerdo exactamente los términos, con el apoyo además de la Comisión Europea, que era la precedente a la Unión Europea. Él, ese foro lo hacen Davos y a partir de allí se empieza a extender con una red de contactos que tanto él como el papá, como la gente a la cual él ya le había llegado. O sea, estamos hablando de un señor que estaba haciendo acuerdos de armas nucleares con los gobiernos europeos y surafricanos. Era un señor que ya estaba bien conectado. Además de él, su papá seguramente mucho más conectado, sin obviar, por ejemplo, que uno de los principales invitados, a, el principal invitado del primer evento del Foro de Davos, era un señor que se hizo millonario, nada más y nada menos, que como un gran banquero del gobierno nazi como eh, directivo del Deutsche Bank, ¿okay? que una vez pasados los juicios de Nuremberg, más de un miembro del partido nazi terminó en altos cargos de los programas de reconstrucción de la Unión Europea. En efecto, sin yo ser este tipo de personas que, que, que le gusta señalar todo como nazi, comunista o liberal, hay un origen nazi en la Unión Europea, o sea, hay un precedente nazi en la Unión Europea. Este, hay investigaciones muy extensas escritas al respecto. Yo creo que lo que vemos hoy día no es ni nazi, no es ni liberal, no es ni comunista, no es ni socialista, es fundamentalmente tecnócrata. ¿Qué garantiza lo tecnócrata? ¿O, o qué, ¿Qué prevalece en lo tecnócrata? Las ideologías, me las paso por el forro, las ideologías como Carlos Marx son falsa conciencia, son eh, pequeñas ilusiones para que la masa crea que entiende la realidad. Yo me valgo de lo que me sirve a mí para mi proyecto de poder. Hay una pequeña camarilla de gente formada, de gente muy avanzada a nivel tecnológico, de gente muy... de unos especialistas, unos expertos, que son los que van a dirigir la cosa pública, ¿no? En los que van a dirigir los órdenes de la vida. Eso, fundamentalmente, es la tecnocracia, que es un movimiento muy viejo, que hoy día, si tú me preguntas, lo que estamos viendo actualmente es la toma del poder de esa filosofía y quienes la profesan a nivel planetario. Para volver a Klaus Schwab, él crea este Foro Económico Mundial y, ese, y digamos, ese espacio empieza a constituirse como una plataforma vital para el acercamiento entre distintos actores del mundo. O sea, no solo Uribe o Lula. O sea, lo, por ejemplo, el primer, la primera reunión entre Nelson Mandela y el presidente de Sudáfrica que venía del viejo régimen del apartheid ocurre en una sesión del Foro de Davos. La primera reunión de oficiales chinos en pleno proceso de apertura china con inversionistas eh, del mundo occidental ocurre en una reunión del Foro de Davos, estoy hablando de los años 70, ¿ok? nadie sabía quién era Klaus Schwab en ese entonces. Este, es muy curioso una foto de Carlos Andrés Pérez, pocos meses antes de la aplicación del llamado programa de ajuste en Venezuela, en una reunión del Foro de Davos con Klaus Schwab. Creo que los resultados de ese programa de ajuste, por más que muchos puedan creer que las medidas que estaban ahí eran razonables, los resultados a la postre están más que claros, ¿no? Caracaso, más desorden económico, llega Caldera, eh, otro paquete económico a medias, eh, el, el Chiripero, Chávez, ok, no hace falta, estuviese bueno o no la intención de ese programa, los resultados fueron catastróficos para el país, ¿bien? Entonces, CloudSwap se va desarrollando como este gran artífice de relaciones, de contacto, podemos ver cómo mucha gente creció políticamente a su sombra, eh, insisto, Macron, Angela Merkel, Trudeau, Putin, todos pasaron, digamos, por sus programas de formación, líderes, líderes latinoamericanos que a simple vista no parecen, no parecen muy importantes, tienen videos con Klaus Schwab, muy recientes, muy recientes, uno era el presidente de Honduras, no recuerda, es que bueno, tanta, tanta información... Hace poco un video de un presidente, creo que el presidente de Honduras, no recuerdo, hablando con Klaus Schwab sobre cómo su país estaba implementando, todo o sea, tú usamos las palabras textuales, cómo las medidas expuestas y las políticas de la Cuarta Revolución Industrial, que es una de las principales propuestas de Klaus Schwab, eh, estaban siendo aplicadas en tiempo récord y de forma excepcional en su país, gracias a la formación que recibió en su programa de liderazgo, y Klaus Schwab le da como una estatuilla a este presidente y digamos todo o sea un, un, una gente que está aquí en Centroamérica que uno no nos imagina que este señor alemán Klaus Schwab tiene llegada pues la tiene este él va creciendo se va haciendo cada vez más eh, famoso se hace mucho más famoso con la llegada de esta gran estafa llamada coronavirus y el señor saca este libro que es el covid mmm, llamado covid el gran reset o, o covid 19 el gran reset él ya previamente venía hablando de algo llamado la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, de acuerdo con él, no es más que un proceso en el cual se van a eh, integrar las realidades políticas, biológicas y tecnológicas en todas las personas, ¿verdad? Y que va a, eh, así como hubo la revolución industrial con el, la máquina y el vapor, luego hubo la revolución digital con las computadoras, ahora va a haber una máquina, una revolución que va a tener como punta de lanza lo que es la robótica, la inteligencia artificial, eh, las tecnologías de edición genética, que van a hacer que, digamos, toda la economía como hoy día la conocemos se transforme radicalmente. En 5, 10, 20, 30 años, lo que entendemos como realidad virtual, lo que entendemos como procesos de automatización de la cadena industrial, lo que entendemos como inteligencia artificial, va a transformar radicalmente la manera en la que nos relacionamos a nivel económico y a todos los niveles. Y él, digamos, como autoproclamado director de estos procesos, pretende liderar este tipo de, de coyunturas bajo, por supuesto, las premisas y los preceptos que convenga. tanto a él como a este grupo llamado Foro de Davos, donde se reúnen los ultramillonarios del mundo ¿no? a darse palmadas, a ponerse de acuerdo a gran escala en las políticas globales, podrá haber algunas pugnas entre ellos, las hay, pues. hay competencia, ¿no? entre los que conspiran también hay competencia, pero digamos, a grandes rasgos, se ponen de acuerdo en ciertas políticas que a todos les conviene, y allí ellos no se tocan la manguera, ellos no se pisan la manguera, ¿ok? En eso ellos son perfectamente claros, y ahí tú ves, insisto, que hay unas narrativas que comparten plenamente, desde China, a Rusia, a Estados Unidos... Suramérica, de la que casi ningún presidente se atreve a salirse, que no es casual además, que, que las mantengan, de manera que la importancia de Klaus Schwab como agente instrumentalizador de todo eso ha sido subestimada, y bueno, el día de hoy lo tenemos ya apareciendo prácticamente públicamente sin ningún tipo de tapujos, pues expresando todas estas ideas, ¿no? expresando por ejemplo cómo él ve, él ve que ya en 10 años... Eh, la mayoría de las personas van a tener un chip implantado en la cabeza. Yo no sé si eso va a pasar, si, va, si eso se va a concretar, pero es lo que ellos están apuntando. ¿no? Eh, uno de sus intelectuales de cabecera, eh, el ateo Yuval Noah Harari, que escribió un libro llamado Sapiens, lleno de todo tipo de falsedades históricas, eh, hoy día habla sobre, se hace la pregunta que, bueno, que se tienen haciendo todos estos grandes magnates hace mucho tiempo. Somos muchas personas en la Tierra, este, ¿para qué somos tantos?, este, bueno, lo que podemos hacer por ahora es mantenerlos entretenidos con drogas y videojuegos, ¿verdad? Klaus Shop también habla, por supuesto, de la necesidad de transformar la energía, ¿no? A formas de la llamada energía renovable, que no termina de ser más que una manera de que los poderosos y los multimillonarios eh, mantengan el control de la energía, mientras que las formas de energía más baratas para el pueblo sean cada vez más eh, escasas y cada vez más exclusivas. Entonces él ya abiertamente está, está planteando todo esto. Él dijo que ya la, el mundo no va a volver a ser como, como era antes de la pandemia. Él dice ya esto, olvídense del mundo como antes de la pandemia. Este, yo creo que esas narrativas no hay que tomarlas como todopoderosas. Estos señores no son todopoderosos. Eh, al final la humanidad funciona de maneras más complejas. Hay dinámicas que nadie controla. Y, y es importante tomarlas como eso, como información y no como profecías a las cuales nos tenemos que plegar. Absolutamente, Reinaldo. Y antes de darle la palabra para ir finalizando, porque le informo a las personas que compañía el día de hoy que les agradecemos muchísimo. Eh, y fue a modo radio. Reinaldo, y nosotros sé, tenemos menos de una hora, entonces el explain iba a durar una hora. Ya le voy a entregar de nuevo al testigo para finalizar al doctor Álvaro en la, en la última pregunta que le tiene a Reinaldo. Y quiero de verdad agradecerles enteramente por, por estar, por apoyarnos, por colaborarnos, en los, a cada una de las personas que están aquí, pero hay una en especial, a mi gran, gran amigo Joelvin también. Así que bendiciones, porque también era muy importante escuchar la opinión y el análisis periodístico sobre todos estos temas, así como acompañamos cada vez que podemos a Joelvin, que es un gran politólogo venezolano, y también joven como Reinaldo, que es orgullo para nosotros ustedes dos. Así que, doctor Álvaro. Sí, saludo a Joelvin, que está por aquí entre nosotros, este, en la audiencia desde temprano, estoy escuchando... Este, lo estoy viendo desde hace un rato, bueno Reinaldo para para finalizar esto yo no me quiero ir sin preguntarte algo que me pareció sumamente interesante y es en el último en la, en la última entrega que tienes de Primero la Verdad eh, hablaste sobre cómo fue secuestrada la medicina y la industria farmacéutica desde Rockefeller hasta Bill Gates esto es un golpe de timón con respecto a la línea que venimos trayendo en el en el, en el programa pero no quería irme sin escucharlo eh, de, de, de viva voz porque me pareció sumamente interesante claro bueno, bueno para abordarlo vamos a tener que estar con una hora más aquí no pero pero no con gusto eso lo podemos como. hacer tipo ficha bibliográfica, lo podemos hacer así fíjate, como... Claro, claro, no, y aunque fíjate que si vienes un golpe de timón, encuentras puntos en común con todo lo que vengo hablando, desde, sí. desde la, por ejemplo, la influencia de la visión eugenésica y de experimentación farmacológica del gobierno nazi con la actual industria médica. Pero, digamos, los que quieran profundizar en eso, que vean en el programa. Mira, en esencia... Esto no se trata de romantizar toda la práctica médica previa al siglo XX, ni de decir que todo lo que hay en el siglo XX es malo, pero es, impo es importante entender el origen y la naturaleza del actual sistema de salud. La salud siendo algo tan importante como aquello que nos mueve en el día a día, con aquello, como aquello que nos sostiene para realizar todas nuestras labores, ¿verdad? Y lo cierto es que cuando... Empieza a haber un auge de la técnica, de la petroquímica. Se empiezan a descubrir los primeros o, o a desarrollar los primeros materiales sintéticos. Eso abre todo un nuevo mundo de posibilidades. El señor Rockefeller, John Rockefeller, instaura un monopolio internacional del petróleo que era la principal fuente de muchas de estas nuevas experimentaciones científicas. Él se obsesiona con desarrollar todo tipo de productos, a partir del petróleo. El plástico fue uno de los primeros, el primer plástico sintético. En este auge, digamos, en esta experimentación también se estaba logrando entender mejor cómo funcionaba el cuerpo humano. Entre ello se, se descubre, por ejemplo, la... se descubren las primeras vitaminas, las primeras vitaminas esenciales, vitamina A, vi o sea, no es que antes no existían, pero se descubre y se perfila su existencia. Y también se descubre que muchas enfermedades eran causadas por déficits nutricionales, por déficits vitamínicos. Y se generan, por ejemplo, remedios naturales extraídos de estas vitaminas o conformados de estas vitaminas, por ejemplo, para atender muchas enfermedades. Rockefeller en ese proceso se da cuenta que él también puede desarrollar medicamentos y vitaminas sintéticos a partir del petróleo, a partir de la petroquímica. Y él ve además que la salud, por supuesto, es un muy potencial enorme negocio, todo el mundo, hay cosas que casi todas las personas compran todos los días o, o con regularidad, comida, ropa, usan energía y otras de ellas es la salud, medicinas, tratamientos médicos, etc. Para tratar de hacerlo lo más resumido posible, eh, John Rockefeller pues ve que su primer, eh, su principal amenaza era que en ese momento, tanto en Estados Unidos como en América, como en gran parte del mundo, existían distintos enfoques médicos, existían distintas formas de entender la salud. Había enfoques naturalistas, homeopáticos, naturopáticos, había unos que eran integrales, que combinaban tanto lo nuevo como lo viejo. En Europa, por ejemplo, y en América era muy común que se investigara, tanto con métodos de vanguardia, pero no se abandonaran eh, las formas tradicionales de la medicina. José Gregorio Hernández, quien va a Europa a estudiar eh, varias materias con el fin de traerlas a Venezuela, una de las materias que él profundiza en Europa era la homeopatía. ¿okay? Eso era algo, y lo digo porque hoy día, y, y yo tal vez fui culpable en algún momento de eso, hay una suerte de mofa, burla, a todo lo que no sea la medicina eh, occidental actual. Entonces, ellos, ellos ven que esa es su principal amenaza, y que hace Rockefeller? Bueno, lo que ya vemos hoy día consolidado. Eh, primero, pues, ya con una gran influencia, con los actores políticos de Estados Unidos y con los actores educativos. Él crea la Fundación Rockefeller y de la mano de Andrew Carnegie, que era el magnate monopolista del hierro en Estados Unidos, se propone monopolizar pues la industria médica y la industria de la, de la salud. Esa fundación primero le paga a un prestigioso educador de Harvard para que desarrolle un informe sobre el estado de la medicina en Estados Unidos, él visita varias escuelas médicas, varios, varios centros médicos, realiza un reporte, el llamado reporte Flexner, ese reporte lo entrega al Congreso de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos lo toma como santa palabra y ese reporte estipulaba, entre muchas otras cosas, que número uno, todos quienes practicaran la medicina debían hacerlo y quienes enseñaran medicina debían hacerlo bajo los estándares que ese reporte establecía como los estándares eh, adecuados debían además recibir un permiso de la Asociación Médica Estadounidense, que era en aquel entonces el gremio médico, que ya también estaba influenciado y financiado en buena medida por los magnates estadounidenses. Como hoy día, hoy día casi todos ustedes se meten, en, por ejemplo, en la página de la Sociedad de Epidemiología de Venezuela, y es realmente vergonzoso casi todo lo que ellos exponen ahí. Ellos van a esa, ellos toman la Asociación Médica Estadounidense, entregan este reporte al Congreso, se reforma la ley en Estados Unidos sobre el ejercicio y la enseñanza de la medicina, y eso trae como consecuencia que más de la mitad de los centros médicos de atención médica empiezan a cerrar aquellos que no se ajustaran a las nuevas prácticas que estaban basadas además en la llamada medicina heroica y medicina alopática, que eran formas de medicina enfocadas en el tratamiento y en los fármacos en sí mismos, mientras que las demás formas de medicina están enfocadas más en una visión holística, ¿no? tanto tu estilo de vida, tu alimentación, tu salud, tus relaciones humanas, tu dieta, tu, tu, sobre todo la nutrición, usaban, se, se valían de métodos actuales como de hierbas medicina, medicinales, hierbas naturales, en fin. Todo eso queda borrado de Estados Unidos, se meten presos a distintos doctores, eh, las escuelas médicas. Una cosa muy curiosa es que la universidad que fue usada como modelo para implantar esa visión alopática en el resto de las demás universidades estadounidenses, fue la Universidad Johns Hopkins. La Universidad Johns Hopkins es famosa, entre otras cosas, además de haber sido un centro de vanguardia para la experimentación con alucinógenos y drogas en Estados Unidos, previo a que Estados Unidos fuese inundado de drogas este, en los años 60 y 70. La Universidad Johns Hopkins, junto con el Foro Económico Mundial y la Fundación Billy Melinda Gates, fueron uno de los auspiciantes del famoso evento 201, del famoso evento que hizo una simulación ...pandémica, donde había tanto representantes de las principales farmacéuticas, representantes de la CIA, representantes del aparato militar, representantes de las redes sociales, etcétera, Para que vean, digamos, a qué tanto se extiende en tiempo todo esto que estamos viviendo hoy día. La Universidad Johns Hopkins fue la utilizada como el modelo, ya en el año 1915, 1916, 1913, para, digamos, estandarizar el resto de las universidades médicas estadounidenses. Una vez hecho eso, en Estados Unidos... Y una vez que se instaura una visión de la medicina, que básicamente tenía como filosofía el diagnóstico de enfermedades y la receta por parte de médicos de fármacos sintéticos patentados, porque los verbales no se podían patentar, los sintéticos sí, una vez que se instaura esa visión en Estados Unidos, empieza a expandirse por el resto del mundo. Yo tengo, yo voy a sacar un video específicamente de Venezuela, yo tengo documentos, investigaciones hechas por... Eh, distintos investigadores venezolanos sobre, por ejemplo, cómo desde los años 30, 40, sobre todo a partir de los 50, la fundación Rockefeller jugó un papel instrumental en el desarrollo de los pensum de las facultades de medicina de Venezuela. Pero por supuesto, Venezuela para ellos era algo secundario. Ellos fueron a China. En China fundaron la Junta Médica China. Fueron a Europa. Fueron a, expandieron con todo. Estamos hablando de Rockefeller, la familia en ese momento con mayor cantidad de dinero en Estados Unidos y hay y según, hay quienes, más allá de lo que uno no sabe, ¿no? Hay, hay quienes establecen que ha sido la familia que más dinero ha acumulado en la historia de Estados Unidos. ¿OK? Mandan sus oficiales, mandan sus asesorías, mandan su dinero, empiezan a financiar también las juntas de todas las universidades, ellos financian, ¿no? ellos le dan donaciones, donaciones filantrópicas, ¿no? muy similares a las donaciones filantrópicas, por ejemplo, de la Fundación Billy Melinda Gates de hoy en día, ¿no? donaciones filantrópicas, a cambio de que en las juntas directivas de esas universidades fuesen incorporados oficiales de la Fundación Rockefeller. Este, por ejemplo, el Instituto de Medicina Tropical de la UCB recibió en el año 2008, si no me equivoco, 500 mil dólares de la Fundación Bill y Melinda Gates. Y uno de los principales profesores del Instituto de Medicina Tropical es el señor Julio Castro, que ha sido uno de los principales promotores de esta estafa llamada coronavirus en Venezuela. ¿okay? Entonces, remontándonos otra a los Rockefeller, ellos... Eh, Empiezan a expandir esta visión y más temprano que tarde, en cuestión de décadas, casi todas las universidades del mundo, sobre todo las occidentales, ¿no? las de América, Suramérica, Europa, tenían como norma la visión alopática de la medicina, que tiene como principal eh, misión o principal mecanismo para el tratamiento de las enfermedades recetar tratamientos químicos o fármacos patentados. Yo he tenido mucha experiencia, yo tengo un papá médico, ¿verdad? Yo he tenido mucha experiencia yendo a consultas médicas. Y yo de primera mano puedo corroborar cómo el médico hoy día a ti no te explica, no te explica lo que tiene, no te explica de dónde viene lo que... No estoy diciendo que sean todos ojos, no estoy diciendo que sean todos los casos. Hay médicos que desarrollan su sentido crítico y desarrollan su propio raciocinio, pero en mi experiencia la mayoría no te explica lo que tiene, no te dice la causa de dónde pudo haber venido. Simplemente es lo que aparece y ya, te receta una, unos fármacos, una prescripción que difícilmente se le puede leer la letra. Y tú, bueno, tú vas y te tratas tu broma y no te curas del todo, luego vuelve a aparecer otro problema y ninguno atiende, y, y, y basta hacer una investigación muy rápida, ninguno atiende, por ejemplo, la enorme influencia que tiene, por ejemplo, la actividad del día a día y la actividad física en la salud, la enorme influencia que tiene la alimentación en la salud, porque la industria alimentaria es otra que está eh, coludida con la industria farmacéutica, pero no me va a poner a explayarme en eso porque, bueno, vamos hasta aquí no sé hasta qué hora. Este, no, no, eh, incluso no toman en cuenta, primero, la posibilidad de, de la enorme influencia que tiene también la mente, el cuerpo, la manera, la manera en la que tú te desarrollas en las relaciones humanas, en la salud general. Entonces, esa es la visión que fue instalada en ese entonces, que hoy vemos como normal. La mayoría de la gente considera que la salud es ir a comprarse un paracetamol y tal, y... Y, y, y realmente, ni me, pongo, ni me voy a poner a hablar de la teoría de contagio de Pasteur y la teoría del terreno de Bechamp, que el mismo Pasteur terminó aceptando que la teoría del terreno de Bechamp, que establecía qué eran exactamente los virus, los virus no son, puede estar equivocado, pero según esta teoría los virus no son lo que nos dicen que son, la, la, las bacterias no son lo que nos dicen que son, este, ni funcionan de la manera en la que funcionan, y espero desarrollar eventualmente un video sobre esto. O sea, la, la gripe. La, la, bueno, okay, la, la gripe. La gripe no es la enfermedad. La gripe es la respuesta del organismo, el intento del organismo de purificarse de unas toxicidades internas que son la causa de la enfermedad. No es que el virus es el que te enferma. El virus, de hecho, cumple como un rol de conserje dentro del cuerpo. El, el cuerpo genera las moléculas del virus para purificar el cuerpo y. La, la mucosidad, los síntomas, son el cuerpo tratando de liberarse de esos tóxicos. De hecho, hay quienes dicen que deberías recibir la gripe como una bendición, porque es tu cuerpo liberándose de muchos de, de esos desequilibrios celulares internos que tiene. Sin profundizar demasiado en ello, eh, podemos ver hoy día que el enfoque es, la, la enfermedad te aparece de la nada, no importa cómo comas, cómo vivas, cómo tal, tú tienes que hacerte tu radiación, tu quimioterapia, eh, meterte estas medicinas y se acabó, ¿ok? Eso viene desde esa época. Y luego, por supuesto, fue profundizado. Por ejemplo, los Rockefeller, ya para ir cerrando, colaboraron comercialmente con el aparato industrial nazi. Y parte de esa colaboración implicó que el conglomerado llamado IG Farben, que es un conglomerado de distintas empresas químico-farmacéuticas, yo no sé si a la gente no sé, le genera algo de suspicacia que la química esté tan vinculada a la farmacéutica actual. La IG Farben era un conglomerado de empresas, entre las cuales estaba la famosa Bayer, hoy día sigue operando tranquilamente la Bayer, que entre su no muy halagador historial estuvo la experimentación farmacológica en los campos de concentración de los nazis, el uso de mano de obra esclava para eh, en la fabricación de sus productos, y también, muy importante, la creación de químicos, la experimentación con químicos para el programa eugenésico del, del nazismo. Hay que recordar que el nazismo creía en esta idea de la raza superior y de, digamos, el, la marginación de los seres inferiores, ¿no? Eh, y ellos eran, al igual que muchos liberales británicos, y al igual que muchos comunistas, eran profundamente también eugenésicos. Ese programa, una vez que... Eh, termina la segunda guerra mundial tanto el conglomerado como el programa son paralizados por supuesto los directivos de la IG Farben son sometidos a los juicios de Nuremberg en esos juicios de Nuremberg se les dan condenas sumamente laxas sumamente bajas para quienes eran de los principales financistas del gobierno nazi y tenían encima crímenes de guerra y experimentación con humanos y toda una serie de cosas y no solo se les dan sentencias muy bajas sino que por ejemplo Fitztermir uno de los principales directivos de la IG Farben liberado eh, cuatro o cinco años después de cumplir su condena, asume como presidente de la empresa Bayer, que una vez que el conglomerado de IG Farben se disuelve, las empresas siguen cada quien por su lado, y ese señor fue presidente de la Bayer, que hoy día le está dando recomendaciones de salud a todo el mundo y vendiendo medicamentos por unos cuantos años más. ¿okay? Este tema podría dar para mucho más, pero este, esto es una... Pero ahí tú ves, esta, por ejemplo, este punto en común del origen del, del eugenicismo y la alianza público-privada de la industria farmacéutica, lo vemos también con el origen de Klaus Schwab, Gran Reset, Cuarta Revolución Industrial, nueva economía, nuevo modelo económico eh, para la población. Y bueno, eh, es la realidad en la que estamos. Yo creo que lo más importante es mm, entender todas estas dinámicas, entender todos estos entramados y fortalecernos lo más posible en lo mental, en lo espiritual, en lo económico y bueno, entregarnos a la buena de Dios. Bueno, bueno muchísimas gracias Reinaldo, la verdad es que ya al final estabas entrando en el tema de la eugenesia y eso de la manipulación de las leyes de la herencia y, y, y para la selección, para el perfeccionamiento de la raza humana, eso, eso es interesantísimo. Yo quiero que por investigación también vengas con nosotros, porque con todo todo, la, verdad, la verdad es que un, una hora con Reinaldo Carrillo es mucho, mucho más que insuficiente. Es una cosa así: yo creo que vamos a tener que hacer una cosa que se llame el maratón, maratón no. con Reinaldo y tenerte a ti aquí como por cinco o seis horas para que podamos hablar para que podamos escuchar me tienen tiene que dar lo que tomaba chávez para su discurso de 10 horas Sí hombre bueno muchísimas gracias a todos los que los que estuvieron hasta este momento eh, con nosotros se han llevado un gran regalo que es haber escuchado todas las verdades que, que, nos, que nos ha dicho Reinaldo Carrillo esta tarde este, Reinaldo, fue un placer e interesantísimo programa esta este, este tarde con nosotros. Joana ya está por allí cumpliendo funciones este, en el Dogado, pero muchísimas gracias a Joana también por haberme acompañado. Este, sigan a Joana en su Twitter, eh, sigan el Repúblico BE, nos vemos eh, la próxima vez el mismo miércoles a la una de la tarde, hora Miami y Venezuela. Reinaldo, tienes el micrófono para que te digas de todos los que estuvieron aquí. Oh, muchísimas gracias a todos los que estuvieron todo este tiempo y saben que estoy en la medida de mis posibilidades, siempre a la orden por aquí en mi Twitter, en el canal de YouTube. Estamos para servirles y de verdad un gusto poder conversar con ustedes, con repúblicos y con todas las personas que se acercaron. Ok, como les dije, Reinaldo tiene un programa que se llama Primero la Verdad y este, está en YouTube. También tiene un tweet que es eh, un perfil en Twitter, es arroba Reinaldo JCB piso o underscore para los que lo comprenden de esa forma. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias Reinaldo por tu tiempo, gracias por el excedente también porque prometimos que iba a durar una hora. Nos vemos el próximo miércoles a la una de la tarde. Buen provecho a los que ya comieron, y muy buen apetito a los que no lo han hecho. Hasta luego. Muchísimas gracias. Vale, cuídense.